Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Sea este el momento para darle gracias a Dios, sea este el momento para poner en las manos de nuestro Señor la semana que estamos iniciando. Lo invito para que cada uno se disponga y en un momento haga su oración, déle gracias a Dios. Encomiende también sus proyectos, sus necesidades. Esta semana que el Señor nos regala, este nuevo inicio de semana, sea una oportunidad para corresponderle a Dios. Pongamos en el altar, en nuestra oración, nuestras intenciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a meditar el día de hoy el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 26, hasta el capítulo 16, versículo 4. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Defensor, que os enviaré desde el Padre,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 Esta palabra que el Señor hoy nos ha regalado, queridos hermanos, eh, y lo vamos a estar escuchando a lo largo de todos estos días, es una promesa, la promesa del, del envío del Espíritu. El Espíritu de Dios que ha acompañado desde el comienzo todo, porque ha estado desde el principio, ahora se convierte en promesa de Dios Padre Hijo para, todo, para todos nosotros. Él es el paráclito el que nos va a hacer entender la fuerza, la gracia. Dice, como lo acabamos de escuchar, cuando venga el espíritu, el espíritu de la verdad, él dará testimonio y también nosotros daréis testimonio. Y les digo esto para que cuando suceda, entiendan. Yo ya se lo he advertido dice Jesús. Vamos a, a clamar a Dios, que envíe su santo espíritu, que hoy venga sobre nosotros, nos acompañe, Señor. A veces somos tercos, a veces somos cerrados. Señor, queremos agradarte, hacer tu santa voluntad. Amén. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, el Señor los guarda y los proteja. Un abrazo para todos. Feliz lunes.